Huele como. Ah, algo tostado. ¿Sí? No logro saber que... qué. Es ah, ya, ¿Ya que No, ah. <risa> <risa> eh, <sí. risa> no pongáis eso sí. No, obvio que, obvio que iba ahí. Hey guys. Hey guys. Hoy día me enteré que la Caro no conoce el mercado. ¿Por qué no conoce el mercado? Ups. Cosas que pasan. Viendo tan cerca? No, pero igual ha ido. Sí, voy. ah, no, sí, ido. A una, una marisquería. <risa> A una marisquería y comí papas fritas. A una marisquería y comen papas fritas. No te juzgo por eso porque papas fritas son papas fritas. Papas fritas son papas fritas. Sí. Este es el blog 336 y comienza acá, en un asesor. Oh, subió. ¿Por qué subió? Presión es caro. Espérate que para salir para el blog tenés que ponerte la lente. Uh, Estoy yeah. bien ahí? Estoy súper bien. ¿Seguro? Sí. Yeah. Estamos. En la joya del pacífico ¿Qué te pediste? Pedí um, reineta um, frita con papitas mayo y, y ensalada chile. ¿Y qué tal? No puedo más. <risa> Gracias. Chao. Chao. ¿Qué tal en la experiencia del mercado? ¿Te gustó, no? Sí. sí. ¿Qué te gustó más? Eh, que fuese así un plato eh, gigante. Sí. Debo decir que en la <risa> la Joya del Pacífico está dando platos así enormes. Sí. ¿Y, y qué no te gustó? que no me gustó? el ah, picosa Verde Cortesía picosa Verde Cortesía era un chiste en realidad Sí, era marico En las 3B las 3B? Sí, 3B O sea, pero ¿cuál B? ¿Hay muchas B? Bueno, bonito y ¿Ah? barato, po. ¿Era bueno, bonito y barato? Sí. ¿No te gustó el olor? El olor a marisco A marisco Bueno, a mí me gusta esa parte porque me recuerda al paraíso El diondito pescado, miao, todo junto, rico, bacán, es como estar en casa Ahí fuimos al mosqueto Mosqueto, sí. sí. ¿desde cuándo conocí el mosqueto? Desde que vivo en Santiago Centro, hace como cuatro años. Antes iba mucho el mosqueto. Muy rico. Pero esas es las dos veces. Es bueno y bonito. Sí, no es barato. No, es ba no, no, no, no es, barato, no es barato. barato. Esta vez no pedí el cheesecake de frambuesa. Pedí la torta tres leches con frambuesa. Muy bueno. Ella pidió el. ¿Cómo se llama? El brownie con helado El brownie con helado de vainilla. Bien. No es mi preferido, pero. O sea, hay, hay gente que le gusta. Como ella. Ah, empezó bien en septiembre. En septiembre siempre es un mes que me pone contento, pero a la vez.. Um, me pone un poco nostálgico me encanta, me encanta que haya tanta fiesta y, y este año se viene recargado, me pone nostálgico porque también es como un mes súper familiar es la fiesta del 18 y el mes en total es una fiesta como me, me llama la raíz de la familia, entonces estoy muy, muy, muy entusiasmado por lo demás, eh, lo que sí no me tiene tan entusiasmado y me tiene un poco como, eh, los ritmos de publicación que he tenido últimamente y no sé, la calidad de mis vlogs. No estoy satisfecho, eh, quiero hacer más cosas, pero uf, como que los 336 episodios que ya llevo en la espalda me están pesando un poco y quiero hacer cosas, tengo ideas, pero escucha, eh, no, no he dedicado tanto tiempo en realidad. Así que aprovechando que estoy agarrando el ritmo de las publicaciones, les gustaría ver en un blog de sauce. ¿Qué le falta al blog de sauce? Estaba mirando para atrás. Y claro. No hago. No hago mucho timelapse. Antes hacía más time lapse. Antes hacía los blogs un poco más cortos. Déjenme sus preguntas. Si es que las tienen. Por favor déjenme sus recomendaciones. De lo que debería volver. Innovar. O cosas que no han visto. En un blog de sauce. Y que les gustaría ver. Este fue el blog. 336. Un blog de sauce. Y nos veremos. En la siguiente entrega. Hasta la. No. Hasta el miércoles. Y bueno, yo no, no puedo comer más. Esto es nunca antes visto. Yo siempre me como, yo siempre todo, me como toda la coña. Todavía no. Estoy no estoy me, falta, me falta la burbuja.